hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo video. soy carlos vallejo del canal de tino el spanish y el día de hoy les voy a enseñar a cómo ustedes pueden copiar sus fotografías que tengan en su iphone a la computadora aquí yo tengo varias fotografías ok pero yo en esta oportunidad voy a copiar dos fotografías ok voy a intentar copiar esta fotografía de acá en donde Aparece mi perrita y bueno, yo mostrando una barra de chocolate. Esta foto la voy a copiar, pero también voy a copiar otra fotografía que tengo un poco más arriba, que es esta. Ok, en este caso se trata de unas galletas de Navidad. Súper fácil y súper sencillo, así que sin más... Comencemos. Bueno chicos, para poder pasar y copiar las fotos de nuestro iPhone a la computadora Vamos a utilizar nuestro programa llamado TinoShare iCareFone El cual estará en la descripción del video Lo descargan, lo instalan, obtienen su licencia Y luego vamos a ejecutar este programa como administrador Dándole clic derecho al icono que se encuentra en el escritorio Una vez que nosotros hayamos ejecutado el programa Lo que tenemos que hacer es conectar nuestro iPhone a la computadora Mediante el cable USB Vamos a esperar a que el dispositivo sea detectado por iCareFone y como se pueden dar cuenta aquí nos aparece la información de nuestro teléfono el cual tenemos conectado. Nos aparece la información general, el almacenamiento. Aquí tenemos accesos eh, para realizar distintas funciones como es reiniciar el dispositivo, apagarlo, etcétera etcétera Y en el lado derecho tenemos un apartado de fotos por si queremos copiar todas las fotografías con un clic. Hacer una limpieza de fotografías similares. Y bueno, tenemos otras opciones ya en este caso eh, con el tema de iTunes. Ahora... Para poder gestionar las fotografías nos vamos hasta el apartado de gestión ¿ok? Y aquí en gestión vamos a seleccionar el icono de las fotos Yo les recomiendo que seleccionen la casilla que dice todas las fotos Para que el programa nos muestre todas las fotos que nosotros tengamos almacenadas en nuestro teléfono Aquí vamos a buscar las fotografías que nosotros queremos copiar ¿ok? a la computadora Por acá yo tengo las dos fotografías, solo que toca buscarlas muy cuidadosamente Aquí está una ¿okay? Que es donde está la perrita Con el chocolate Y más abajo debería de estar la otra Aquí está ¿okay? Las galletas de navidad Vamos a seleccionar una O varias fotografías O todas las que ustedes deseen copiar Y cuando ya la hayan seleccionado Le damos clic a la opción que dice Exportar Para poderlas copiar a la computadora y listo, ya en este caso se puede observar que se ha copiado con éxito Incluso aquí en el escritorio ¿ok? se nos crea una carpeta con las fotografías ¿ok? Muy probablemente, si es primera vez que utilizan el software, les va a pedir una ruta Es decir, donde quieren guardar las fotografías Ya yo tenía el escritorio seleccionado, por eso me crea la carpeta allí Le damos en OK Vamos a cerrar el programa y ya podemos en este caso abrir la carpeta para visualizar el contenido, las fotos. Y como se pueden dar cuenta, aquí ya tenemos las fotos que teníamos en el iPhone. Y bueno, de esta manera nosotros podemos copiar las fotografías, ok, que nosotros tengamos en nuestro iPhone. Súper fácil, súper sencillo y ya luego, bueno, podemos Gestionar las fotografías Así que pues nada, como se pueden dar cuenta Es un proceso muy fácil, muy sencillo Igual recuerden que toda la información va a estar en la descripción del video Todo lo relacionado a nuestro programa Phone. Y recuerden que si les ha gustado este video Apoyarnos con un like un me gusta También los invito a que se suscriban a nuestro canal Tino Share Spanish. Y bueno, nos estamos viendo en una próxima ocasión Muchas gracias y hasta pronto Bye bye